Señores, estamos de vuelta aquí en este programa Los Osobrosos y en esta ocasión me toca presentar una joven que desde su inicio ha mostrado ser una joven extremadamente talentosa con nosotros en esta tarde. En su segmento, Empoderamiento, Josauri García. ¡Bien! Señores, me dijeron joven, ya me doy por paga. Me dijeron joven, ya yo estoy feliz. Me trasladé a los tiempos del toque de queda. Hermano, ¿cuánto ha llovido? Dejémoslo ahí, que me calculan la edad y la tuya también. Bienvenidos y gracias una vez más por el favor de su sintonía. En esta tarde vamos a hablar un poquito de lo que tiene a los influencers wannabe con taquicardia y nerviosismo. Vamos a hablar de qué es lo que realmente va a pasar cuando Instagram oculte el conteo de los likes. ¿Por qué esto es importante para usted como empresario y quizá para usted que es influencer o quiere entrar dentro de lo que es ser influencer? Lo primero es que esto viene a raíz de que recientemente se hicieron estudios y se mostró científicamente que las redes sociales son adictivas, que hay personas que a través de su uso de las redes sociales, crean una dependencia, incluso en los estudios se demostró que la misma sensación que provocan las sustancias como las drogas en el cerebro lo provocan en las personas, la adicción a las redes sociales, la adicción al estar pendiente de eso, la adicción a la que la gente te esté dando like, a la aprobación de los demás. Entonces, a raíz de esto, como la raíz de las redes sociales siempre fue que las personas pudieran compartir y ver y e interactuar con amigos, familia y conocidos, entonces Instagram, manejada por supuesto por Facebook, empieza a hacer esta prueba dado que Instagram de las plataformas que maneja Mark Zuckerberg es la más visual y la que más demanda pues un trabajo detrás de la fotografía y detrás de los videos entonces empezaron a hacer estas pruebas empezó por eh, Brasil ya está en Estados Unidos aún está en etapa de prueba pero a partir de hoy eh, anunciaron en twitter en el twitter de instagram oigan la paradoja que se va a estar extendiendo a otros países entonces qué es lo que pasa es simplemente que para usted no va a ser visible cuántos likes tiene mi foto mientras que para mí si es mi cuenta sí lo voy a poder ver a usted lo que le va a salir es fulano de tal y fulano le dieron like y otros le dieron like a esta foto pero no le va a aparecer el pero número ¿cómo así? Pero, y, y eso tiene fecha ya eh, no han puesto fecha específica pero, pero sí. eso eso viene viene ya eso eso, es eso está dentro dentro del, ¿Del plan? <risa> dentro sí. de la funda de Santa Claus sí entonces <risa> ahora cómo miren los países lo tengo aquí la nota para que no se me olvidara los países donde se va a empezar a hacer ahora es en Australia Brasil Canadá Irlanda Italia Japón y Nueva Zelanda. Y ayer anunciaron que se extienden a otros países con lo que es el ocultar este conteo. Haciendo las pruebas a ver si realmente Instagram vuelve a ser lo que se diseñó para ser una comunidad donde la gente puede compartir y disfrutar de buenas fotos y buenos videos porque nadie quiere que las personas terminen, vaya con problemas psiquiátricos y psicológicos por su adicción a dislike. Y, y hasta relaciones también terminan. ¿Y a quién es que tú le estás dando la? Mira que yo vi que me salió sí, que tú le diste la like a fulanita. ¿Y qué tanto interés que hay ahí? También hay relaciones que se terminan por eso. Ustedes, ustedes <risa> son una freca. ¿Tú sabes por qué ustedes son una freca? Ustedes, eh, ustedes sí. suenan como mucha gente. Bueno, las mu mujeres... La, bueno, <risa> no van a ser más fácil ahora para pegar la idea. Ok, desarrollate. <risa> Óyeme. En cuanto a redes sociales, generalmente la mujer sabe más truco que un hombre. Claro, claro, claro sí. que sí, claro. Sabe claro más que truco sí. que un hombre son y más viva también y lo envuelve. Ay, ay, ay, de una manera. Quisiera decir. No, Atención pero sí. allá. Mira, entonces son mezclados con el don de convencimiento que tiene las mujeres. Es una bomba de tiempo. Porque te dicen, mira, yo no te voy a, a revisar el dinero. Está bien pero déjame ver cuántos likes te dieron. Y por los likes dieron. Entonces, mira. óyeme, mira hasta dónde yo quiero llegar. Comienza a revisarte los likes, bien. ¿Y quién es Y esa? óyeme, y, y te puede dar like eh, a Amelia Vega. Ahí no está el problema. El problema está en que usted, una muchacha, subió en historia. Pregúntame lo que quieras. Y tú le dijiste... Tú sí estás buena y dentro de la numeración. Óyeme, pero dentro de la numeración de, de, de, de, de los likes lo lo aparece, Dios. Fulana te respondió la pregunta y comienza el perreo ahí. Pero que el hombre, sabe el hombre no sabe eso. esos trucos. El hombre no sabe esos trucos. Y dale gracias a Dios que la mayoría de las personas no manejan los trucos que yo manejo. Porque yo, te... o sea, yo, yo, no, yo no estoy dependiente a eso. Ahí. Yo hace, yo sé hacer una historia. Yo sé subir una foto, yo sé poner un comentario, yo sé dar like, pero de ahí para allá, las mujeres que saben toda esa vaina. Imagínate, es realmente ah, así. Y ah, qué te digo. <risa> Bueno, lo primero que va a pasar eh, cuando se oculten los likes que se va a acabar esa presión, porque hay mucha gente que todo lo que hace, ya sea influencer o no, está esperando la aprobación del otro, está poniendo su autoestima su valor como persona en que otro le dé o no like a su foto muchas personas incluso han prostituido su identidad, o sea, han negado sus valores y lo que han aprendido y lo que son por tirarse o tomarse, mejor dicho cierto tipo de fotos buscando subir los likes en las redes sociales entonces ya cuando los likes no van a ser pues adivine que esa presión se va a quitar de las personas. También los influencers wannabe y los de verdad van a tener que trabajar o trabajar más ella si ya trabajan. ¿En qué sentido? Ya esos posts eh, porque sí no van a tener relevancia. porque porque Porque al ocultarse los hay, hay, ex... hay, un, hay una aplicación, un, unos post que se llama porque sí. Sí, son esa gente que suben una foto y que aquí estoy, mírenme, admírenme estoy hermosa. Tú tienes que darle a tu gente contenido. Entonces, a la hora de que eso desaparezca ya esos grupos que hace la gente, oigan esto, se llaman los grupos, los grupos de, de influencia. Oigan cómo lo hacen. Hacen un grupo de WhatsApp, se meten varias personas que quieren ser influencers Entonces tienen el siguiente trato: cada vez que uno suba una foto, todo lo que haga el grupo tiene que darle like. Para ellos, según ellos así engañar al algoritmo de Instagram. Entonces, ya cuando los likes no van a ser relevantes, pues ya eso no va a ser necesario. Leoné, pero también. me ha ayudado eh, con, el, con el algoritmo. Pero también se <ríe> ha comprado los likes. Eh, o sea, yo he sabido que los los se han comprado. Se comp se comp la, la cosa más fea, los likes y, y, y los seguidores. Porque 3 Ajá. millones de seguidores, 4 likes. No, Eso no es lo más lindo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Dime, yo te voy a decir algo. Es. Hay personas que me han propuesto a mí. Personas me han propuesto a mí. Mira, vamos a hacerte un trabajito en caoba con esa cuenta de Instagram tuya. <risa> vamos a organizarte, la <risa> que se yo qué. Y vamos a sumártele por lo menos 5 mil seguidores más. ¿Te creo? Yo me quedo con lo mío porque eh, yo le he preguntado a esa persona. Dame un ejemplo a quién tú le has hecho trabajo. A fulano de tal. Cuando voy, entro al Instagram, sube una foto, un video con 160 reproducciones. Una gente que tiene 20 mil seguidores y una foto con 14 catorce entonces yo no entiendo yo te estoy regalando mi dinero y realmente no yo sé que no que no es real me siento mal conmigo misma y la gente se da cuenta porque eso es igual como que tú compras un trofeo o un reconocimiento tú sabes qué es lo peor del caso Sí. Que Instagram ya ha penalizado de manera legal a las personas que crean estas aplicaciones Porque son aplicaciones por fuera Que sirven para comprar likes y para comprar seguidores Ya los ha demandado, los ha penalizado y lo peor del caso Si Instagram cada cierto tiempo vive haciendo limpiezas de esas cuentas falsas Que se usan para aumentar los seguidores a la gente Si dentro de esa limpieza se encuentra que tu cuenta ha infringido las leyes de Instagram No te las recuperan ni los haques de anónimos la cuenta por eso es que tuve influencers que dicen, ay, que me hackearon mi cuenta, claro, porque usted vive dándole sus datos a aplicaciones de terceros para que le suban los likes y su cuenta se vuelve vulnerable. Porque mira, después mira, que usted abrió caso, cuenta en una, mira el co otro una caso. cosa de el otro caso, atención, esa. atención gente, atención gente. Atención <risa> país. Sí, claro que sí, lo la introducción que voy a hacer es que el que me deje de seguir, yo lo dejo de seguir y me puede seguir tres veces si yo no lo vuelvo a seguir. Ok. Hay un cuento. <risa> Falo uh, for follow Ajá. No, hay un cuento. A veces uno se da cuenta. Y lo digo porque me ha pasado y no me da vergüenza decirlo. Hay un caso que a mí me ha pasado. Que yo le pregunto a la gente: Venga, viejo, pero tú me dejaste de seguir. Que sé yo qué, que hay cuánto. Ah, no, es que yo tengo una vaina ahí. Que se dispara y me borra muchísima gente. <risa> y yo le he dicho: Pues dígale a la vaina esa. Que yo no lo voy a seguir otra vez a usted. Y qué relajo. Entonces, en, en, en, en dos semanas, te dejan de seguir dos, do, tres, cuatro veces. 200 veces. Uh -huh. Es eh, para que ellos le activan una máquina. Sí. Pues sácale ese motor a eso. Veces, <risa> bueno, se lo puede dejar, pero yo no lo voy a seguir. No, eh, realmente no se puede forzar lo que ya funciona y está establecido de una manera. Otra cosa que va a cambiar mucho o que se va a afianzar en este caso a la hora de que se oculte el conteo de los likes es que el contenido va a seguir siendo el rey. Usted da buen contenido, la gente va a responder de manera buena. O sea, no es lo mismo que usted en su cuenta me suba una foto de su cara así porque sí. A que usted me dé o me enseñe algo que me toque las emociones o que me dé una herramienta para yo usarlo en mi vida diaria. Entonces, ahora, invertir en contenido... Es lo que hay que hacer, invertir en buenos videos, en buenas fotos y usted poder sentarse y buscar ese contenido que usted le puede dar a sus seguidores. Otra cosa y es que el que está enfocado en las relaciones, en el engagement es el que va a reinar porque mira, aunque los likes no se vean, el algoritmo sigue funcionando de la misma manera. Cuando las personas reaccionan mucho a una foto o a un video, le va a aparecer a más personas. Así es que funciona. Entonces, aunque los likes no se vean, si su engagement es bueno, si la gente está reaccionando bien a su contenido, usted va a seguir posicionado igual o mejor de como usted estuvo A ese antes. hombre fue que le matan a al a, a algoritmo. algoritmo sí. eh, ahí fue que matan al <ríe> hombre con el algoritmo. Entonces, si usted es de lo que está en la plataforma siendo social, porque hay gente que quiere tener redes sociales y ser... Un antisocial no comenta, no da like, no comparte, no interactúa con la gente. Si usted Ese, de eso... es es otra. Hay personas que se, se creen estrella. Son fantasmas. <risa> que no ni están brechar, y, y, óyeme, y entran a un circo, pero un circo tan divertido. Mira, ejemplo. Yo subo una foto o un video y no me dan like ni matado. Pero si subo una historia, el, el, son los primeros que me brechan. Te brechan de una vez. Pero le dan like todos los días a Kim Kardashian. Uh -huh. Pero ya fijo. No eso es pero lo que ¿Cuándo decían? esa mujer te va a ver ese like? <risa> <risa> Entre los miles de millones de likes. <risa> verlo, <risa> no, no, no darte para atrás un like a ti. Ve, conocerte, verte. ¿Cuándo esa mujer te va, va a ver que tú le diste un like? ¿Cuándo? Eh, Nunca. Más o menos por ahí. Entonces ya para cerrar ¿Se seguirán comprando los comentarios? Porque los comentarios también se compran Esa gente que le escriben a usted en otro idioma Que nada más le ponen un emoji Que usted ni lo sigue, ni lo ha visto, ni sabe quién es Son eh, aplicaciones que se usan para comprar los comentarios Tiene que tener cuenta con eso Yo generalmente el que me está eh, haciendo eso mucho Yo lo, lo bloqueo Y por último ah, una, Yo tengo un personaje aquí que, que yo lo puse como mascota de Instagram Mascota <risa> sí, tengo casi un año con, con, con, con esa con esa persona. Se llama <risa> Blancanieve000 y no, no tiene jamás. ni una foto ni un seguidor ni sigue a nadie. No, eso cuenta es, falsa, cuenta falsa. Uh -huh. Tiene que tener mucha te cuenta. Están Realmente esas cuentas buscan probar la vulnerabilidad de tu cuenta y ver si se la pueden se si la pueden hackear. La pueden Uy, ese, u, es u, el, u. ese es mi, el pan nuestro de, el pan mío de cada <risa> Dice día. Dice oh, Un oh. hater que anda por ahí brechando. Tú bueno Blancanieve te fuiste. <risa> Hoy es el día donde te salió el lobo porque te iguala. Y por último, la gente, prepárense porque este es lo peor de todo. Usted va a ver a los influencers wannabe o a los SEO influencers con los screenshots mostrando cuántos likes tienen su foto en las historias porque van a querer seguir forzando de que ellos sí son influenciadores. Entonces nos preparamos para una avalancha de gente poniendo sus historias eh, que se vea el conteo de likes y muchos photoshopeándolos para poder seguir estafando empresarios que quizás no tienen el conocimiento para darse cuenta y discernir cuando una persona tiene influencia verdadera. ¿Y cuándo, no? Para ganar dinero todavía a través de eso, o sea. Eso bueno, es. Así. Sí. Eh, tengo una preguntita ya. sobre las actividades que se hacen, bueno, se hacían, porque ya a mí no me aparece nada de eso en las eh, en Instagram, por ejemplo, que yo podría yo podía ver ¿Quién, ¿A quién la otra persona le daba like o lo, le comentaba? Eso Instagram lo eliminó hace más o menos como un mes. Eliminó esa parte que cuando tú ibas al navegador, a la lupita, tú le dabas a uno de los lados y te decía, tal le dio like a Furanito. Ah, eso sí. creó más problemas bueno, que lo que eso ayudó bueno y eso lo eliminaron. Eso Pero déjame bueno. decirte algo, déjame decirte algo, porque mira, a veces uno se, eh, se confunde... <ríe> El Instagram se actualiza automáticamente o tú tienes sí. que actualizarlo Depende, si tú lo pones en tu teléfono Que cada vez que haya una autorización lo haga solo Tú ni te vas a dar cuenta okay, Ahora, muchas veces te va a si decir Si tú no Porque lo tienes así, te va a decir que, a quedar, que hay una autorización pendiente Hay personas que se van a quedar con las actualizaciones viejas Para entonces, tú me entiendes, digo yo Puede para ser. beneficiarse de eso. Y también tienen que recordar, eh, que eso es algo que vamos a hablar más adelante, creo que el programa que viene vamos a hablar específicamente de Instagram Stories. En el story hubo un problema hace más o menos como dos semanas, y era que se veía gente que tú nunca seguías, ni era amigo tuyo, viendo tus historias, tu historia de un pronto, tú veías que normalmente te veían 90 gente, y después te veían 300 o 400 personas, y es también buscando crear interacción, igual usando aplicaciones de terceros para forzar el algoritmo y forzar el engagement, que eso ya es otra cosa. que Vamos a ver más adelante para poderse comunicar conmigo ya. Eh, uno este no le puede final. quitar el algoritmo al Instagram. No, porque el algoritmo es lo que <risa> le dice. Eso, ese ah, hombre con, unos el hombre uno problema últimamente. Habla ¿Qué es lo que quiere te... ese hombre? Mira, el algoritmo es la forma en la que una, uno le dice a una página cómo funcionar. Toda la página de internet tiene un algoritmo. Oye, qué problema. Toda. Claro. Y yo alg... tengo algoritmo. Si tú eres una página web sí. Un ejemplo, el algoritmo de la página web de Telenor le dice cómo van organizadas las noticias cómo va a contar la vez que la gente entra. O sea, todas las páginas web tienen un algoritmo. Es como le dice que deben de funcionar. Okay. Todas lo tienen. El conteo de los votos. Qué sí, vaina. Es todas tienen. Bueno, claro. se pueden comunicar conmigo a arroba yosauri García en todas las redes sociales. También lo pueden hacer a yosauri.garcia.gmail.com y ahí están los números de contacto 849-402-0909. Todo lo que tiene que ver con marketing digital y emprendimiento. Ahí estamos para servirles, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a ti por la información. Que siempre está aquí. <ríe> con nosotros en empoderamiento. ¿Cómo te ha ido, eh? ¿Cómo ah, te ha ido? No, no, bien, bien. <risa> Estamos activos con. Bueno, eh, ya, ya no, pues ya como la despedir ya, no sí, sí, sí, ya no vamos, ya no vamos. Sí, ya no vamos. Adiós, babá. Col y qué fue. Sí, Coordinación. Se fue la hora tan ya. rápido así. Se fue. <risa> wow, sí, casi 20 un minuto, <risa> caramba, señores. Decirle a las personas que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba arielpolanco01. Yo claro. quiero mi like de, de la gente. Claro, de ustedes. claro. ¿Eh? Pues, ven acá, Villalona, pon, pon la vuelta ahí del de, Instagram. Yo, eso Porque lo pedí ustedes, yo ayer. Ustedes tienen que ustedes, lo pongan ahí. Ustedes Neto tienen tienen que darle ahí a, a Instagram que ¿Me lo Me pueden orgánico. seguir también como lo mío Margaret y Noah. No tengo de Espérate que me escuche para que me sigan. <ríe> como Margaret y Noah, señores. Que Margaret, no, ¿Por qué? Margaret y Noah. No, 300 likes ahorita, 300, 300 seguidores. Live. Entonces seguidores. a mí vienen, me siguen dos primos míos que no lo tenían. <ríe> ya no vamos. <ríe> ok, pero de por Dios. Ey, ey, pero mira, mira, mira.